A ver que esté funcionando bien el, el visor en la pantalla de, de los participantes. Porque siempre puede fallar. Sí, perfecto. Ya me aparece en vivo también. Sí, perfecto. Bueno, entonces voy a avisar en la sala que pueden ingresar. Voy a poner yo. Buenísimo. Ya aviso que... Se eh, pueden dar play. Ya dicen que se ve bien. Buenísimo. Bien. Bueno, eh... Ah, tiene, tiene un delay que estoy escuchando. Sí. Ahí está. Bien, bien, perfecto. Bueno, eh, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. ¿Podrían confirmar en el chat eh, a los participantes que se escucha bien? Esperamos a ver. Ok de Milagro, Ecuador, me dicen. Bien, bueno, doy por, doy por hecho que están escuchando bien entonces. Eh, a ver si alguien más me confirma. Ahí dice, Carolina se escucha perfectamente, Anabel se escucha perfectamente. Genial, bueno, eh, entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo webinario de claves21.com.ar, eh, claves21.com.ar es una iniciativa de periodismo ambiental que además de publicar noticias sobre el medio ambiente y todos los temas relacionados con el desarrollo sustentable, se propone promover el periodismo ambiental en Argentina y en toda América Latina, realizando diferentes actividades que involucren involucren a periodistas de la región. Actualmente estamos desarrollando un, un curso eh, sobre cambio climático, eh, donde están participando alrededor de 350 eh, periodistas de, de, de toda la región, eh, es como la, es la cuarta edición de este curso, es un curso gratuito que, que empezamos organizando el año pasado y que ya congregó a más de 1.600 periodistas de 30 países. Bueno, en ese contexto estamos organizando este webinario, esta actividad online, eh, con una panelista de lujo, que ahora mi colega y socio en Claves 21, Fermín Cop, les va a comentar que Fermín también está en la sala, eh, y todo esto se enmarca en el primer módulo de ese curso sobre cambio climático para periodistas, que se enfoca en la ciencia del cambio climático, y para eso eh, le pedimos ayuda, colaboración, la invitamos a la doctora Carolina Vera, que aceptó gustosamente, a la cual aprovecho para agradecerle públicamente muchísimo por, por, por aceptar y, y sumarse e interesarse por esta actividad, eh, y aprovecho para agradecerles mucho a ustedes que están participando ahí del otro lado en, en sus ciudades, en sus países, como vieron en las presentaciones, provienen de, de lugares muy diversos de, de la región, ya veo que están enviando consultas, aprovechen ese espacio de foro para, para enviar consultas y, y, y aprovechar que tenemos una panelista de, del nivel que tenemos. Bueno, yo sin más introducción le voy a pasar la palabra a Fermín Kopp eh, para que nos presente a, a Carolina Vera. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Les, les agradezco por sumarse a este nuevo webinario de Class 21. Eh, es un gusto que participen. Eh, simplemente para presentar... Sí, estamos viendo que perdimos a Fermín. Sí, pero a mí me escuchan, ¿no? ¿Me pueden confirmar en el foro que a mí, Damián, me escuchan? Hola, hola. Sí, ahí me dicen que, están, que me están escuchando a mí y no lo escuchan a Fermín. Me parece que justo, justo, en el momento que tenía que intervenir Fermín, ¿lo, lo perdimos? Eh, bien, me confirman concretamente que a mí sí se me escucha. Eh, bueno, nada, vamos a continuar... Eh, y esperemos que Fermín se pueda sumar, eh, les cuento que está participando desde un tren en Europa, eh, así que bueno, esto podía pasar, pero no importa, seguimos adelante, yo hago lo que iba a hacer Fermín, de presentarles a, a nuestra panelista de hoy, de este webinario, estamos con Carolina Vera, doctora de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en ciencias de la atmósfera. Es profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, directora e investigadora principal en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, del CONICET y la UBA, y directora del Instituto Franco Argentino del Instituto del del Clima y sus Impactos, del Estudio del Clima y sus Impactos. perdón. Y este año fue elegida como vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, de la ONU. Eh, espero haber dado la información correcta, eh, Carolina, si no, te dejo a vos para que la, la rectifiques, eh, eh, pero bueno, esperando que Fermín pueda recuperar la transmisión, seguimos adelante, te, te, te cedo la palabra y, y te, te escuchamos. Bueno, Damián, eh, muchas gracias. Eh, antes que nada, eh, quería agradecerles a todos, eh, en particular a Claves21, a vos y a Fermín, por la, por la invitación eh, que me permite interactuar con eh, periodistas y, y participantes en general de, de todos lados. Eh, no, la, la presentación estuvo muy bien, la verdad que la agradezco, así que paso directamente a hacer la presentación, voy a hacer la, la movida de, eh, si me dan un segundito, de eh, compartir mi... Mi computadora, para que todos puedan eh, tenerla presente. A ver, compartir. Bueno, en principio deberían estar viendo la, la tapa. ¿Es así, Damián? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, este, si está todo bien, comienzo. Eh, como pueden ver allí, mi idea era charlar un poquito con ustedes sobre lo que se conocen como las bases físicas del cambio climático. El cambio climático, como todo otro problema socioambiental, tiene diferentes dimensiones, eh, así que yo les voy a hablar de las más básicas, eh, que complementa, obviamente, las otras dimensiones naturales del problema, y también las eh, sociales, económicas, políticas, etcétera. Eh, para empezar, estaría bueno que, eh, me, que, que quería darles como un marco de en qué consiste el cambio climático desde la perspectiva climática, que después permite entender eh, su impacto. Eh, la definición básica, cuando decimos cambio climático, eh, tiene... Eh, dos grandes características, una es que se refiere a las variaciones en el estado del clima y que la segunda característica es que, que persistan por un periodo extenso. Entonces voy a hablar de esas dos eh, eh, factores del cambio climático. Por un lado, como dije, el cambio en el estado del clima, uno se lo, lo puede cuantificar, medir, a través de cambios en las condiciones medias eh, y o la variabilidad de sus propiedades. Para poder entender mejor ese concepto, eh, veamos la siguiente figura, que es una... vemos la evolución de, por ejemplo, las, los cambios de la precipitación año a año, ¿no? en un determinado lugar, en un periodo de 60 años. Entonces vemos esas eh, oscilaciones que presenta esta curva y los puntitos van por arriba o por abajo, y eh, están indicando que hay años más húmedos que lo normal, lo normal sería el cero, ¿no? si, si yo tengo una anomalía o un cambio cero, quiere decir que ocurre las condiciones normales o, o medias de ese momento. Pero vemos que generalmente el clima está o por encima o por debajo de esa cantidad media, en general no, casi no se produce nunca la, el valor medio. Eh, en este caso, como vemos que oscila alrededor del cero, si yo promediara todos estos puntitos me daría cero. Entonces, a eso es lo que llamamos un clima estacionario. Pero, en general, no es así. En muchos eh, lugares de nuestro planeta eh, puede ocurrir que estas oscilaciones se den inmersas en, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo, en una tendencia positiva. Eh, de manera tal que los cambios, eh, que vemos esas anomalías año a año, también están asociados a un cambio en la condición media. Entonces, definitivamente, ya no podemos hablar de un clima estacionario, sino más bien de un clima eh, no estacionario. Eh, también puede ocurrir que tengamos cambios en la variabilidad. Es decir, no solo cambios en la media, en este caso se está eh, eh, tendiendo a valores en promedio eh, positivos, en este caso sería más lluvia que lo normal, sino también pueden ver que en la segunda mitad de la, de la figura, las oscilaciones son como más extremas. Eso es una evidencia de un cambio también en la variabilidad. Ahora, como decía, este es un aspecto del cambio climático, pero para llamarlo cambio climático se requiere que estas oscilaciones eh, persistan por un periodo extenso, eh, y, que, y en general que exista esta tendencia que, que, que se pueda cuantificar en un periodo extenso. Cuando decimos un periodo extenso nos referimos a décadas o más, entonces... Eh, estos cambios que tenemos del clima de un día para el otro, de una semana para el otro, eh, forman parte de la variabilidad natural del clima. Cuando hablamos de un cambio climático, lo vamos a medir en décadas, que también el cambio climático va a poder ser natural o eh, forzado, al menos en parte, por las actividades humanas. Eh, ¿Por qué nos importa el cambio climático? Eh, se habla mucho de eso, pero por eso quería usar esta serie que les mostré antes para poder explicitarlo mejor. Eh, ¿Qué consecuencias tiene, aquí volvemos a esta figura de un ejemplo, de un clima estacionario y de un clima no estacionario? ¿Qué consecuencias tiene que el clima no sea estacionario? Que vaya gradualmente tendiendo a un nuevo estado va a tener consecuencias en sus condiciones extremas. Las condiciones extremas, en general, las medimos eh, cuando estas condiciones climáticas exceden un umbral de tolerancia. Eso depende de, eh, por un lado, la variable, por un lado, eh, la, eh, en donde uno se encuentra, y también eh, la condición socioeconómica eh, que la está experimentando. Supónganse en este caso de la lluvia, que estos umbrales de tolerancia, por ejemplo, estén asociados con las condiciones favorables de un determinado cultivo, y que si llueve, eh, hay años que son excesivamente húmedos o excesivamente secos, eso pondría en riesgo ese cultivo. Entonces se puede ver que en un clima estacionario, esos eh, umbrales de tolerancia estarían marcados en verde, ¿no? Y entonces a lo largo del, del periodo uno podría tener años eh, más húmedos o años más secos. Pero en un clima estacionario eh, lo que se puede ver es que si entonces estas oscilaciones están superpuestas a una tendencia, en este caso positiva, eh, se puede ver que entonces va a haber una mayor frecuencia en la segunda mitad de este periodo a tener años que eh, sean extremos eh, desde el punto de vista de humedad, ¿no? Ex Excesivamente húmedos, eh, que serían los de acá arriba. Eh, pero si también tengo un cambio en la variabilidad, es decir, que puedo, eh, se me está intensificando eh, la, eh, las, esta magnitud de estas oscilaciones, puedo eh, todavía también seguir teniendo eh, extremos, eh, años extremos extremadamente negativos, es decir, extremadamente secos. Es por eso que un eh, eh, clima estacionario eh, eh, va a tener un, una consecuencia importante en lo que llamamos impactos, y neces necesariamente estos cambios son los que hay que tener en cuenta para eh, tomar acciones. Ahora, ¿por qué se produce el cambio climático? Vamos a hablar un poquito sobre las bases, ¿no? Eh, nosotros vivimos en el planeta Tierra, eh, que tiene una atmósfera con eh, determinada distribución eh, de gases, que la hacen distintiva, ¿no? Tenemos mucho oxígeno, mucho hidrógeno, dióxido de carbono, es decir, tenemos una combinación de gases en nuestra atmósfera eh, que, eh, junto con las características que voy a mencionar después del efecto invernadero natural, hacen que eh, pueda darse la vida en nuestro planeta. Eh, pero esta, este clima que tenemos nosotros eh, está forzado, es decir, está cuando digo forzado, está influenciado externamente, en forma continua, por condiciones naturales que podemos dividir en dos, en condiciones astronómicas y en condiciones geológicas. Las condiciones astronómicas tienen que ver eh, con eh, que en nuestro planeta está asociado a nuestra estrella que es el Sol, y la radiación solar que emite eh, esta estrella a la cual estamos asociados, tiene fluctuaciones, no, es, no tiene siempre la misma intensidad. En general, en promedio, eh, fluctúa en diferentes escalas temporales, pero en las escalas del cambio climático, los estudios muestran que tiene una fluctuación del orden de los 11 años. Por otro lado, también, eh, la órbita que nuestro planeta realiza alrededor del Sol eh, eh, puede sufrir variaciones, aunque, y también este, eh, la inclinación de su eje, ¿no? que actualmente, bueno, es, se encuentra alrededor de los 20 y pico de grados este, de inclinación. Estas dos eh, forzantes, el, cambios en la órbita de la Tierra y en el del eje axial, eh, se han producido en... en escalas geológicas en millones de años son medibles, cambios significativos. Es por eso que para el cambio climático que estamos experimentando eh, se consideran relativamente constantes, de poca estabilidad, es despreciable, pero sí en cambio se consideran las fluctuaciones de la radiación solar. En relación a los forzantes eh, geológicos, podemos mencionar eh, tres. Eh, voy a empezar con los, con los del final, que eh, tienen que ver, por un lado, con eh, la deriva continental y los movimientos orogénicos. Es decir, la distribución continente-océano que tiene nuestro planeta, la imprime características distintivas a nuestro clima. Eh, si bien por el eje, por la inclinación del eje terrestre, siempre eh, las zonas ecuatoriales, y, y por la estructura esférica ¿no? de nuestro planeta, eh, siempre van a recibir más calor las zonas eh, tropicales que las polares, eh, hay, hay condiciones en el clima regional que dependen de la distribución de los, los continentes. Eh, es por eso que, eh, ahora, de, de todas maneras, esta, estos dos eh, forzantes se producen de nuevo en escalas de en, en sus cambios, en escalas excesivamente largas, y por, por lo tanto podemos tomarlos para nuestro problema, el problema que nos, eh, nos interesa ahora, como constantes. Eh, el que sí vamos a considerar, eh, y tiene mucha variabilidad, eh, son el de los aerosoles volcánicos. Con esa palabra, palabra aerosol nos, re, nos referimos a el particulado que entra a la atmósfera por distintos procesos. En particular, como forzante natural global, el que es más importante y el que genera impactos del clima en escala global es aquel... Eh, particulado, o aerosolos volcánicos, que eh, inyectan a la atmósfera las erupciones volcánicas. Eh, ¿Qué consecuencias trae este particulado? Eh, eh, tiene efectos directos e indirectos. Eh, los efectos directos es que eh, al tener partículas, digamos, cubro el la atmósfera eh, de partículas impiden que la radiación solar entre a nuestro planeta y, y por ende eh, promueven enfriamiento. Eh, también tienen efectos indirectos porque eh, pueden alterar la formación de eh, nubes y gotas de lluvia, ya que eh, las gotitas que conforman las nubes y que luego pueden dar lugar a la lluvia, eh, eh, se, se producen por condensación en estas partículas microscópicas que pueden, por ejemplo, eh, inyectar los volcanes. Eh, no son el único, eh, la única fuente natural de aerosoles que tiene nuestro planeta, la superficie terrestre eh, todo el tiempo está emitiendo partículas eh, en forma natural, por ejemplo, los cristales de, de sal, del agua marina, eh, eh, la, la arena, eh, los procesos de erosión del suelo, digamos, todo, todo ese particulado que tenemos del suelo, este, también eh, son inyecciones naturales hacia la atmósfera, pero no tienen eh, consecuencias globales como las que sí han tenido y pueden tener en el futuro eh, los volcanes. Eh, en relación al forzante antropogénico, es decir, cuáles son esas actividades que los seres humanos realizamos que pueden eh, tener impacto en el, en el clima y producir un cambio. Esencialmente las podemos dividir en estas tres que vemos en la figura. Por un lado, eh, si seguimos con los mismos aerosoles, ¿no? eh, la actividad humana eh, eh, emite particulado de diferentes fuentes, eh, por ejemplo, acá tenemos las ciudades, ¿no? Hay un montón de actividades, eh, desde, desde la utilización de combustibles fósiles, eh, la degradación de suelos, eh, etcétera, Hay, eh, las actividades humanas pueden eh, liberar a la atmósfera, inyectar en la atmósfera eh, aires, soles o partículas de diferente tamaño. Eh, que tendrían el mismo efecto que mencioné antes, ¿no? De enfriamiento eh, con respecto a la radiación solar, pero también de alteración de, algunas, eh, de manera indirecta en el ciclo del agua. Eh, otra actividad humana que eh, produce cambios en la composición atmosférica es la inyección de gases de efecto invernadero. Ahora un segundito les voy a comentar qué eh, es el efecto invernadero, para ponernos de acuerdo, es una palabra que se usa mucho, pero hay veces que eh, no, se, no se describe o no se entiende bien el proceso. Pero eh, ya a esta altura del conocimiento de cambio climático de, de toda la sociedad, sabemos que estos gases son liberados por eh, eh, actividades humanas que eh, principalmente son las que utilizan los combustibles fósiles, petróleo y carbón, pero también eh, el, la, eh, la actividad agrícola ganadera y demás. Yo dejo esto porque en otro slide lo voy a hablar más en detalle. Pero está claro que tanto la inyección eh, de aerosoles como los, eh, eh, la emisión de gases de efecto invernadero que realiza la actividad eh, humana eh, en distintos lugares del globo, tiene consecuencias globales del clima. Eh, la tercera eh, forma en que los seres humanos pueden eh, producir un forzante en el clima tiene que ver con el cambio de uso del suelo. Principalmente tenemos eh, de dos grandes tipos, uno tiene que ver con la urbanización, ¿no? eh, y en línea general son todas las alteraciones que los seres humanos hacemos al paisaje natural. Paisaje puede ser eso, tanto rural como urbano, entonces, por un lado, entonces las ciudades eh, producen este cambio de uso del suelo que puede tener consecuencias en el clima y también eh, la deforestación y eh, el cambio de ese suelo a, para ser utilizado en otras actividades. Eh, este cambio de uso del suelo, este forzante del clima, es eh, secundario con respecto al de, eh, el de los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Si bien puede tener consecuencias importantes y dramáticas en, en determinadas localidades y regiones, no solo del clima, sino también de la interacción del clima con el suelo, ¿no? Nosotros, por lo menos acá en Argentina, y en cualquier zona donde haya inundaciones, entendemos de cómo se, este, esta interacción de del cambio de uso del suelo que puede llegar a su vez a alterar el clima, y el clima a su vez, exceso de lluvias y demás, tener consecuencias eh, más negativas también sobre el suelo. Pero a escala global que eh, no, no, el efecto es secundario. Ha habido muchas investigaciones de cómo la deforestación completa del Amazonas podía llegar a tener consecuencias en el, en el clima global, estoy hablando, y eh, son eh, menores, digamos, frente eh, a lo que puede ser el cambio tan dramático que producen los, eh, el, el, el, las emisiones colectivas de gases de efecto invernadero. Es por eso que las convenciones de Naciones Unidas para Cambio Climático están principalmente eh, concentradas en las negociaciones en el tema de las emisiones de los gases de efecto invernadero. A ver, ¿qué es el efecto invernadero? Antes que nada, como menciono ahí en el slide, es un proceso natural. Eh, que eh, mediante el cual eh, nuestro planeta Tierra eh, puede calentar su superficie y también la baja atmósfera. Eh, digo la baja atmósfera porque la alta atmósfera se calienta, es decir, de la estratosfera para arriba, estratosfera y ionósfera, se calienta de una, de una manera diferente. Entonces, lo que yo voy a explicar ahora, este proceso natural, tiene que ver, eh, afect, eh, involucra a, como dije, la superficie terrestre y a lo que llamamos la troposfera, que sería la porción más baja de la atmósfera. ¿En qué consiste? Bueno, todos sabemos que la radiación solar eh, que emana de nuestro Sol llega hasta nuestro planeta. Pero la baja atmósfera es transparente a esta radiación solar. Eh, esta radiación solar, eh, por, por sus características electromagnéticas, aquellos que saben algo o les interesa... Eh, el espectro electromagnético, seguramente escucharon hablar de radiación de onda corta, ultravioleta, radiación eh, larga o infrarroja, eh, la troposfera en general es transparente a la radiación solar entrante que eh, es emitida en lo que se llama esta onda corta. Entonces, prácticamente eh, eh, va toda calentada a superficie. La superficie terrestre eh, puede también en, en parte reflejar, es esta flechita que se va hacia afuera, reflejar la radiación solar entrante, dependiendo de las condiciones de la superficie, ¿no? El hielo, por ejemplo, el agua. El hielo principalmente es un lindo ejemplo de, de, de una, de, de, que tiene un gran poder reflectivo de la radiación. Pero en buena parte es absorbida por la superficie terrestre. La superficie terrestre que está compuesta por los continentes y los océanos. Eh, los continentes y los, y los océanos, particularmente los océanos, eh, al, calenta, eh, al re, absorber esta radiación solar se calientan. Y como se calentaría una taza de té, ¿no? Uno cuando se sirve té o café, agua caliente en una, en una taza, uno pone las manos alrededor de la taza y recibe calor, ¿no? Eh, a pesar de que no está tocando el líquido. Es porque eh, ese, ese líquido calentó las paredes de la taza y la taza comienza a radiar ese calor hacia afuera. Bueno, eso de una manera similar ocurre con la superficie terrestre que comienza a radiar, ese, eh, eh, porque es un cuerpo caliente ahora. Esa radiación se realiza en escalas que llamamos eh, en infrarrojo de radiación de onda larga, que sí la atmósfera es capaz de absorber. Eh, concretamente, eh, los que absorben ese calor que radia la superficie son estos gases, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso, estos son los más importantes gases de, de efecto invernadero naturales que tiene la atmósfera. El vapor de agua está to, eh, eh, constantemente reciclando este calor, porque el vapor de agua es el agua en estado gaseoso eh, que eh, eh, eh, se pasa y se transfiere a la atmósfera a través del proceso de evaporación. En el proceso de evaporación, eh, se transfiere calor del, del agua, ¿no?, de este caso, supónganse, de la mayor parte son los océanos, hacia la atmósfera. Es por eso que nosotros nos refrescamos cuando se nos evapora el agua y estamos mojados, cuando salimos de una pileta piscina, ¿no? Pero luego, si ese vapor de agua asciende en la atmósfera, se va a enfriar, entonces se va a producir el proceso de condensación. En el proceso de condensación es donde se libera ese calor en la atmósfera y ahí aumenta la temperatura de la tropósfera. Eso, eh, ese ciclo del agua, que también entonces eh, tiene un papel en el, en el ciclo de calor de la atmósfera, se produce todo el tiempo, está, eh, continuamente se está reciclando agua en el estado gaseoso, líquido o sólido. Eh, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, eh, existen en nuestra atmósfera en proporciones naturales y son los que entonces eh, absorben ese calor que eh, va a persistir en la atmósfera, eh, por mucho tiempo, y luego la atmósfera eh, ya eh, que adquiere una temperatura por este calor que absorbe de la superficie, la troposfera va a comenzar a su vez a emitir hacia afuera. Y entonces eh, nuestro eh, sistema climático ¿no? eh, de, de nuestro planeta estaría en balance si eh, la radiación solar entrante se compensa con la que sale. Pero lo que ocurre es que las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero están eh, intensificando las eh, condiciones de absorción de nuestra atmósfera y, eh, por ende, tenemos un cierto, eh, eh, para mantener ese balance, es decir, que para lo que eh, pueda emitirse hacia afuera, compensa la relación solar entrante, tiene que aumentar la temperatura. Y... Hay evidencias que, eh, bastante, eh, de distintas fuentes que eh, confirman que las actividades humanas están alterando las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Eh, les voy a mostrar varias de las figuras del último eh, informe del panel intergubernamental de cambio climático. Eh, este informe, la parte física, se aprobó en el 2013, eh, y ya el año que viene va a entrar en elaboración el nuevo, eh, si bien hay, eh, permanentemente salen artículos de todos los temas, eh, siempre como tener, tomar como base eh, los informes del IPCC ayudan porque eh, sintetizan eh, información. Eh, eh, científica, que proviene de distintas evidencias, la evalúa, y entonces hay una síntesis valorativa, ¿no? Entonces, eh, los científicos mismos, nosotros lo usamos todo el tiempo, tá, eh, y hacemos uso de artículos este, específicos cuando la ocasión lo amerita, es por eso que eh, nosotros siempre utilizamos estos, eh, estos resultados como... Eh, para mostrar el marco general, ¿no? Y esta es una, eh, eh, una de las figuras que fue clave, está dividida en dos, eh, una es eh, las concentraciones de dióxido de carbono, el verde, eh, metano y óxido nitroso, eh, desde el 1750, que es eh, más o menos donde se eh, empiezan estos registros, hasta el eh, 2010, que fue donde es, es, es eh, el límite de observaciones que consideró este informe. Y también ven que hay desde el 0 hasta el 1750, eh, y también hay, hay, hay, hay otras figuras que también muestran los últimos 20.000 años, los últimos 800.000 años de variaciones en las concentraciones, ya que estos gases pueden ser sus concentraciones eh, registradas, están, quedan registradas, en, por ejemplo, los eh, testigos de hielo, eh, que son los que tienen los registros más largos, también en, eh, por ejemplo, se usan anillos de árboles, sedimentos, eh, estas, estas eh, estimaciones constituyen la base observacional de lo que se conoce como paleoclima. Y así, entonces, estas piezas de, de información, que luego se combinan con eh, aquellas que nos, nos proporcionan los modelos climáticos numéricos, eh, nos eh, han permitido eh, eh, dar con un buen grado de, de certeza que estas concentraciones han aumentado, y que no ha habido un aumento tan rápido eh, como el, el que está asociado al, inicio, desde el, el, al, al, al periodo que va desde el inicio de la era, indust eh, de la era industrial, no, no, no ha habido un, un crecimiento tan rápido eh, con, eh, en los últimos 20.000 años, podemos afirmar eso con buena confiabilidad, y eh, también podemos decirlo con cierta confiabilidad en los últimos 800.000. Eh, ahora, estos aumentos de los gases de efecto invernadero, para atribuirlos a eh, las actividades humanas y además al calentamiento, se hacen eh, distintos estudios. Entonces, por un lado, este gráfico que les muestro acá es el cálculo del calentamiento global desde el cambio ¿no? de, la, de la temperatura global, desde 1951 hasta el 2010, calculada, esta, la negra es la observada, y esta rayita que está acá significa el nivel de incertidumbre de este valor y luego se, cal, se lo estimó ese cambio a partir de ecuaciones matemáticas, eh, si solo se hubiera debido a los gases, al aumento de los gases de efecto invernadero, o al cambio en los aerosoles que emitieron las actividades antropogénicas, y este ANT es la, eh, la contribución antropogénica en su totalidad, y eh, esta sería la contribución al calentamiento de los forzantes naturales que, que mencioné antes, como por ejemplo la, la las variaciones en la radiación solar y, en los y las inyecciones volcánicas, y esta otra barra eh, se refiere a los cambios del clima debido a la variabilidad interna, que tiene la atmósfera y los océanos. Nuestro clima, naturalmente, en ausencia de otros forzantes externos, pero siempre necesitamos la radiación solar porque es la energía, eh, es capaz de generar procesos, de fenómenos que pueden alterar el, el, la temperatura global. Uno, por ejemplo, es el niño. El niño y la niña tienen, eh, eh, eh, eh, producen cambios en la temperatura global. De, por ejemplo, del año siguiente que se produjo un evento. ¿no? Pero, en promedio, no, no, no pueden explicar este calentamiento global observado que al año 2010 andaba entre 0,6 y, y, y 0,7. Podemos ver que la mayor contribución es, es el aumento de los efecto invernadero, donde se ve que hay incertidumbre todavía de la contribución, pero se ve que es en forma positiva, y eh, como les había mencionado, el efecto negativo de los aerosoles, ya que, como les había mencionado, oscurecen y pueden entonces tener un efecto de enfriamiento, pero es que todavía hay mucha incertidumbre. ¿Mm? Y, y seguramente el informe, bah, ya sabemos, porque ya hay estudios que muestran que esto se va a poder cuantificar con mejor eh, precisión en el próximo informe. Eh, vamos a ver otras evidencias del calentamiento eh, eh, o, de, o, o consecuencias asociadas al calentamiento global. Acá hay muchos este, slides que los voy a ir, este, bien, eh, explicando uno a uno. Eh, si, acá en, en la izquierda tenemos la evolución anual de la temperatura eh, global, que se, a partir de observaciones, a la cual se le restó eh, un, un valor medio para poder eh, mostrar mejor las, eh, los cambios, ¿no? Entonces tenemos el cero por acá, y, eh, y, y vemos varias líneas porque hay distintos conjuntos de observaciones, inclusive tradicionales, de... Eh, de, de, de la temperatura eh, provistos por distintas instituciones. Entonces el IPCC eh, eh, analiza todas, ¿no? entonces cada una de estas, el detalle está en el informe. Pero todas coinciden en mostrar este que el calentamiento eh, existe y que eh, ha tenido una aceleración desde 1950 hasta la fecha. Eh, para poder cuantificarlo mejor y, y, e independizarlo de los cambios año a año, se observa, eh, esta, esta slide que estoy eh, marcando ahora, eh, muestra el, los cambios en promedios de décadas. Cada barrita de estas es la el, el anomalía de decadal, ¿no? El promedio de decadal, el promedio de la temperatura en 10 años, se le restó el valor medio, entonces se, se va viendo que en las últimas décadas, cada década fue... Eh, inéditamente en el registro más caliente que la, que, la, que la precedió. Otras evidencias de otras variables, la extensión de hielo marino, principalmente esto está en el Ártico, ¿eh? Y este, se observa esta eh, disminución, ¿por qué el Ártico? Porque es el que está más medido y donde también los cambios son más dramáticos. Eh, hay explicaciones para, eh, físicas, que ahora no, no tengo tiempo para mencionar, pero después podemos hablarlo si quieren, para justificar por qué la eh, disminución del hielo marino se ve tan fuerte en, en el Ártico y en, en la Antártida eh, hasta el 2010 no se veían cambios tan importantes. Eh, otro parámetro que se utiliza eh, mucho para eh, mostrar eh, eh, evidencia de calentamiento global y del cambio climático es el cambio en el nivel del mar medio global. Entonces se puede ver desde 1900 hasta la fecha cómo eh, ha aumentado el, eh, el nivel del mar en un promedio que, que casi llega a los 20 centímetros, ¿no? Y también hay distintas evidencias. Eh, estos dos paneles de abajo finalmente nos muestran, eh, el de la izquierda es el cambio observado en la temperatura de superficie, pero eh, de lugar a lugar donde, fíjense que yo después les puedo proporcionar esta presentación para que la puedan ver en detalle, van a ver que está como dividido en cuadraditos, y cada cuadradito, la mayoría de ellos tiene como una cruz. Eh, aquellos que tienen una cruz es donde el cambio es estadísticamente significativo. Y las gamas de colores nos muestra que eh, el calentamiento, eh, el cambio en la superficie en la temperatura de superficie, no se da igual en todos lados. Eh, pueden ver que las zonas continentales tienen eh, eh, magnitudes de cambio más grandes que algunas zonas eh, oceánicas, y que también eh, el hemisferio norte, no las zonas continentales, el, el, el cambio es este, más grande también. Las zonas violetas eh, superan el 1.75 de, eh, de cambio, en, este, en esta figura en particular. Y en el panel de la derecha tenemos los cambios observados, en la precipitación anual solo sobre tierra. Eh, la precipitación, eh, también por, por cómo este calentamiento global interactúa con los cambios en la circulación atmosférica y los procesos que dan lugar a la lluvia, eh, lo que vemos es que hay zonas donde la precipitación anual ha aumentado y otras zonas en realidad donde ha disminuido, y en otras todavía no, no se evidencian cambios. De nuevo, si ustedes se acercan, hacen un zoom, van a ver una rayita como un cuadradito donde se ve que los cambios, donde son los cambios significativos, ¿no? Estadísticamente. Y los azules representan excesos, como por ejemplo la zona donde yo actualmente me ubico, en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene un, un aumento significativo de las lluvias, en cambio eh, podemos ver algunas zonas de Australia, por ejemplo, o el sur de Chile, ¿no? La zona de... Eh, desde Cuyo, desde Chile Central, ¿no? de ambos lados de la cordillera, está un poquito más al sur, eh, hay un aumento, una disminución perdón, significativa eh, de las lluvias. Es decir, que estas son evidencias que les permitió el último informe del IPCC decir que el calentamiento global es inequívoco, y esta conclusión se arribó con distintas evidencias, como las, estos son algunos ejemplos, hay más en el informe, de fuentes independientes. Ahora, ¿qué podemos esperar a futuro? Eh, para poder entender qué podemos esperar a futuro, tenemos que definir escenarios. Y esos escenarios, eh, que vamos a llamar escenarios climáticos, eh, los vamos a eh, considerar como posibles estados futuros del sistema climático debido a cambios en la composición atmosférica por las actividades humanas. ¿No? Nos vamos a referir, cuando decimos ahora cambio climático en las proyecciones, generalmente eh, nos referimos solo al cambio en la composición atmosférica. En algunos este, casos también incluimos el cambio de uso del suelo. Eh, es decir, que no es un pronóstico, ¿no? sino que son proyecciones de estados de clima futuro. ¿Cómo los construimos? Utilizando lo que llamamos modelos matemáticos, modelos numéricos, es decir, representamos nuestro clima en una computadora. Eh, la componente atmosférica, la componente oceánica, los suelos, la vegetación, las nubes, todo eso metido en las computadoras. Eh, para nosotros ellos son los laboratorios, ¿sí? con los cuales podemos hacer estos, eh, eh, usamos como experimentos y también construir escenarios eh, plausibles ¿no? de nuestro futuro. Eh, entonces, estos modelos climáticos, para que nos den estos escenarios de clima futuro, les tenemos que proporcionar, además de, de representar matemáticamente todos los eh, procesos que se producen en el interior de nuestro sistema eh, climático, que decimos, eh, el sistema climático eh, eh, se refiere hasta la atmósfera, obviamente, totalidad y luego todo lo que ocurre en la superficie, no eh, hasta los primeros, vamos a decir, 100, capaz que 500 metros de profundidad en el, la Tierra, ¿no? en el suelo, y en los océanos sí tienen modelos que también incorporan la dinámica del océano eh, profundo. Pero lo que no vamos a tener son modelos que, en el modelo, de representación de lo que ocurre en el interior del planeta, ya que no, en las escalas que estamos trabajando, no, no tienen influencia. Eh, una utilización de estos modelos fue representar el clima observado, y ellos también eh, eh, contribuyeron a confirmar que el calentamiento global se debe, eh, eh, en, en muy buena parte, al aumento de los gases de efecto invernadero. Eh, como les decía, lo utilizamos como laboratorios, entonces, esta eh, línea negra que vemos acá, es la evolución de las anomalías de temperatura global eh, observadas, ¿no? es la misma eh, curva que les mostré antes. Eh, y los voy a superponer con simulaciones que hicieron estos modelos climáticos, son como 30, 40 que, se, que se, eh, deza, eh, se, se han desarrollado y se corren en distintos lugares del mundo, y hay una coordinación entre todos los grupos, a través del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, de manera de tener un ensamble, eh, porque no hay eh, un modelo que sea el perfecto. Como los modelos tienen limitaciones, utilizamos eh, distintos modelos para poder... Eh, reducir las incertezas debido a las limitaciones del modelo. Entonces se los utilizó para eh, representar, eh, este es el periodo 1850-2005, eh, eh, solo forzando el eh, clima con las forzantes naturales, es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo hubieran sido nuestro, las variaciones de la temperatura global si solo hubiéramos considerado las emisiones volcánicas y eh, las variaciones fluctuaciones solares? Y en promedio, eh, los modelos dan esta línea azul y lo que se ve la banda en celeste eh, son las diferencias entre los distintos modelos. Y, y vemos claramente que no son capaces de representar el calentamiento global eh, observado en la, en, en, a lo largo del siglo XX y parte del XXI. Solo incorporando eh, el forzante antropogénico, es decir, el aumento de los gases de efecto invernadero por las actividades humanas, es posible de eh, reproducir este calentamiento global. La línea roja fuerte es el resultado del promedio de todos estos modelos, y eh, la banda más rosita eh, son las diferen diferencias entre los mismos. Ahora, hacia el futuro... Para poder eh, proyectar el clima futuro, necesitamos darle información al modelo de cómo van a ser las emisiones de los gases de efecto invernadero. Entonces, lo que, hay toda una comunidad de investigadores en el mundo que evalúan, eh, eh, perdón, eh, desarrollan estos escenarios de evolución de las concentraciones de los distintos gases, ¿sí? que van a tener un impacto en. Eh, el, el, el forzante, serían, como mencioné antes, el cambios en el forzante radiativo, ¿no? Eh, entonces, eh, como pueden ver acá, tenemos distintos posi eh, posibles escenarios en función de las concentraciones, eh, eh, cambios de las concentraciones de los gases. Todo lo hacemos, si bien hay distintos gases, eh, eh, realizamos todos los, los estudios y los describimos como eh, eh, solo equivalente al dióxido de, de carbono. Eh, entonces, eh, podemos... Eh, eh, eh, se han desarrollado escenarios de emisiones moderadas, muy moderadas, como sería este el azulito, eh, eh, tenemos un celeste también de emisiones moderadas, y luego el, el, el escenario rojo sería si las emisiones continuaran como eh, hasta antes del Acuerdo de París. Eh, ¿Qué consecuencias tendrían esos escenarios... Eh, podemos ver dos tipos, eh, el impacto en el cambio de la temperatura global. Eh, esta figura nos muestra, hasta el año 2005 lo observado, pero luego podemos ver la proyección que estos modelos nos dieron, lo celeste representa eh, el cambio de la temperatura media global si las emisiones fueran eh, moderadas. Y en cambio el rojo, ese rango nos dice cómo sería el cambio de la temperatura global a fines del siglo XXI, si las emisiones continuaran como eran hasta el 2015. Entonces en ambos escenarios se puede ver que eh, las, las probabilidades de que se supere el 1.5 son bastante altas. Eh, y hay que hacer una reducción muy importante para eh, no superar los 2 grados. Muy bien, ¿no, Damián? O Fermín, ¿alguno abrió el micrófono? No sé si es para decirme algo. Si No, no, no. continúo. todo perfecto. Bueno, eh, me voy a tomar un poquito más porque fui un poquito lento, pero eh, cinco minutitos más y ya termino. Eh, ¿Qué consecuencias tendrían estos escenarios climáticos futuros, por ejemplo, en el aumento del nivel del mar? Sí, eh, de nuevo, siempre les voy a estar mostrando, eh, un es, eh, el, el impacto, los cambios para el escenario de emisiones moderadas, sería el celeste, y el rojo sería de grandes emisiones, ¿no? El celeste siempre sería, vamos a llamarlo como si las emisiones eh, permitieran un mundo de un, con un calentamiento de 2 grados aproximadamente, y el rojo sería eh, las proyecciones si eh, las emisiones eh, eh, terminarían dando un calentamiento global de 4 grados. Se puede ver que el rango en, en el aumento del nivel del mar va desde los 20 centímetros, este, en el borde inferior, a casi un metro, este, en, el, en, el, en el escenario más pesimista. Eh, y si queremos ver cómo sería la distribución espacial de estos cambios, eh, eh, porque como, me, como les mostré antes, en los cambios observados, no en todas las regiones eh, eh, los cambios se dan de la misma manera. La columna de la izquierda nos muestra los cambios eh, con un escenario de mitigación sustancial, que permitiera que la temperatura de eh, que, eh, no aumentara eh, no más de 2 grados a fin de siglo 21, aproximadamente. Y en la columna de la derecha sería un escenario sin mitigación adicional y que produciría un calentamiento global de 4 grados. La, la fila superior nos está dando los cambios a la temperatura entonces realmente se pueden ver la comparación de los dos paneles como eh, los cambios regionales son significativamente diferentes ¿no? eh, eh, el mundo de los cuatro grados se ven eh, aumentos en algunas zonas que llegan a ser arriba de 5 o7 grados regionalmente y de nuevo va persistiendo esto de que el calentamiento es más fuerte en continentes que no sean y eh, el cambio en la lluvia, si vemos el, el, en, en el escenario de sin mitigación adicional, podrían verse cambios eh, muy significativos, en, eh, en, en particular en algunas eh, zonas, donde hay puntitos es donde la, las proyecciones que realizan los modelos tienen más acuerdo, y donde están las rayitas es donde hay más incertidumbre y el color azul representa las zonas húmedas, eh, el que calentamiento a, a condiciones eh, perdón, el cambio a condiciones más húmedas y los eh, naranjas cambios a condiciones más secas. No voy a describir este, zonas, dejo que ustedes lo vean, porque dado que está escuchando gente de distintas eh, regiones, después si no podemos hablar sobre esto. ¿Qué se puede hacer? Hay dos acciones importantes. Por un lado, manejar el riesgo, el riesgo esto voy a ir, eh, solo mencionarlo brevemente, ya que eh, yo como eh, investigadora de la parte física del clima contribuyo eh, eh, a esta, eh, de manera interdisciplinaria a estas acciones. Eh, por un lado el manejo del riesgo, el riesgo el IPCC lo define como la combinación de tres dimensiones, la amenaza, eh, que es la climática en este caso, que puede ser natural, antropogénica, las condiciones de vulnerabilidad intrínsecas del sector, y las condiciones de exposición. Este, entonces esa, el manejo del riesgo in, implica tomar acciones para eh, lo más eh, reducir las condiciones de vulnerabilidad y exposición, y a través de la reducción en las emisiones se puede influenciar en eh, frenar el cambio climático antropogénico, ¿no? Y el riesgo obviamente es el que da el impacto, y bueno, entonces en este ciclo se pueden ver las dimensiones eh, físicas eh, o naturales eh, y socioeconómicas eh, del problema. Eh, por ejemplo, en el manejo de riesgo de desastres, ¿qué acciones se pueden hacer para reducir este, el riesgo? Por un lado, en lo, que viene, en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, eh, las evaluaciones indican la reducción de las condiciones de vulnerabilidad social, eh, esencialmente tienen que ver con la reducción de la pobreza, eh, aumento de la educación, esto, esto eh, tiene impacto en distintas, de distintas formas en la reducción de la vulnerabilidad, eh, en una, eh, eh, un balance entre las dimensiones naturales, eh, urbanas, eh, de desarrollo económico, industrial, eso también tiene condiciones sobre la vulnerabilidad, de, de reduc reduciéndola. En temas de exposición estamos hablando del manejo territorial, estamos hablando de fortalecimiento de la infraestructura y también del fortalecimiento del sistema energético. Y finalmente, la amenaza eh, climática, eh, no, se, no podemos frenar la ocurrencia de un ciclón tropical, vamos a decir, un huracán como Irma, eh, pero sí podemos mejorar los eh, sistemas de alerta y prevención, ¿no? Y alerta y planes de contingencia, y como mencioné antes, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tiene una consecuencia directa en reducir el cambio climático antropogénico. Eh, no me voy a reducir a, a, a mencionar mucho el aspecto de, de mitigación, ya que no es mi tema y daría para toda una charla, pero quería mencionarles solo una sola cosa para terminar. de los gases, eh, es muy diferente eh, de un gas al ver, efecto invernadero a otro, pero quiero que vean, en el caso, esto es una tabla que pueden mirar con más detalle, eh, eh, eh, para cada gas invernadero en la fuente me tropografía, esas moléculas ya emitidas en la atmósfera, el carbono, como se muestra acá, puede durar cientos de años, eh, también el óxido nitroso tiene una alta persistencia en la atmósfera, pero en cambio hay otros gases que tienen, son de vida corta, se los llama, que como el metano o los eh, HFC, eh, que duran eh, algunas decenas de años. Pero eh, debido a la persistencia, principalmente del dióxido de carbono y el óxido nitroso, el calentamiento global que estamos viviendo hoy se lo puede entender mejor como el resultado del efecto acumulativo de las emisiones de los gases. Entonces esta es una figura muy emblemática donde se fueron eh, acumulando eh, la concentración o las emisiones de dióxido de carbono y, y de su equivalente de los otros gases eh, hasta el 2010, y, su, eh, eh, y se lo asocia con el, cam, con el aumento de la temperatura. Entonces, lo que se emitió hasta el 2010, que está acumulado hasta acá, no voy a entrar en los números, pero ustedes pueden ver eh, es, esos números que están ahí abajo, de, de emisiones en gigatón, eh, a, a, es lo que... ...que las proyecciones indican en... Eh, con los distintos escenarios, acá les mostré el de emisiones eh, muy moderadas, sería si uno no quisiera llegar al grado y medio, ¿cuánto debería globalmente ser las emisiones totales? Y si uno llega a un 2 grados, eh, eh, para que no llegue a un 2 grados, ¿cuánto debería ser las emisiones totales? Esto es lo que se llama el presupuesto de carbono y, y, y forma parte de las negociaciones internacionales. La humanidad gastó un 65% de presupuesto de carbono que tendría para no eh, superar la barrera de los dos grados. Es decir, que necesitamos de acciones sustanciales de reducción de las emisiones. Es decir, que las acciones de adaptación y mitigación que son necesarias para frenar el calentamiento global y para este, eh, minimizar sus eh, impactos negativos, estamos hablando de un desarrollo sostenible, ya que para eh, poder realizar todas estas acciones, no voy a entrar en el pero quería dejarles este mensaje, se liga con las otras eh, 16 dimensiones de los objetivos de desarrollo sostenible que en las Naciones Unidas se han planteado. Y bueno, para terminar los dejo con este con este cartoon, eh, y bueno, muchas gracias. Dejo entonces, Damián, para que pasen a las preguntas. Sí. Eh, muchísimas Dejo de... gracias. Eh, sí, creo que ya no estás compartiendo. Eh, eh, ya no, que... ya... Ah, no, todavía sí estoy compartiendo, pero puedo sacarlo. Sí, y y, ahí estamos creo que pasé a yo a la pantalla completa. Ah, listo, perfecto. Sí, sí, bueno, un montón de preguntas hay, eh, vamos a tratar de, de compilarlas y, y vamos a enfocarnos... Eh, en las que tienen que ver con las preguntas científicas, hay muchas preguntas también sobre política y toma de decisiones, que eh, vamos a, a, a reservarlas para el siguiente módulo del curso sobre cambio climático para periodistas que estamos organizando, que se va a enfocar justamente en esto, en políticas y negociaciones del cambio climático. Vamos a eximir, de, vamos a, eximir a, a, a Carolina de, de esas preguntas, eh, pero voy a pasar, mientras eh, Fermín, que se debe haber quedado sin batería en medio de, de su recorrido, voy a pasar a, a retomar alguna de las preguntas. Eh, ahí está entrando Fermín y, y va a poder tomar la posta, pero empiezo con la primera que tenemos aquí. Eh, Joana Cifuentes pregunta, en algunas publicaciones se habla de que, con los actuales esfuerzos incluidos en los compromisos del Acuerdo de París, sería insuficiente para mantener el nivel de la temperatura hasta 2 grados. El IPCC, y esta es la pregunta concreta, ¿ha emitido algo específico al respecto? Eh, dos, dos cuestiones. Una es que eh, el límite que el Acuerdo de París puso, de eh, eh, el cual los países acordaron eh, reducir las emisiones de manera de no eh, superar los 2 grados, eso... Eh, eh, lo hizo en base al informe anterior del IPCC, y le ha pedido el Acuerdo de París que haga un informe especial el IPCC para eh, mostrar, para evaluar, si es posible eh, realmente eh, lograr que el, el calentamiento global no supere el grado y medio, y cuáles serían las consecuencias de un calentamiento de grado y medio. Ese informe está en elaboración actualmente ya tiene un primer borrador que, eh, que está, eh, está siendo evaluado por expertos, en los próximos meses, eh, no me acuerdo bien el calendario, creo que para fin de año, se lo va a dar a evaluar a los países y se va a presentar públicamente el año que viene. Eh, entonces, ese va a ser el, el informe eh, que el IPCC va a contribuir eh, ahora, ¿no? eh, en el término de un año, a, esta negociación, a estas discusiones globales. Hay que tener cuidado con, eh, no es posible estar realizando informes una vez por semana, una vez por mes, o inclusive una vez por año, porque eh, la comunidad científica del mundo eh, es muy diversa y hay muchas publicaciones que eh, tienen que ser evaluadas con, eh, muchas, eh, con tiempo y rigurosidad. Y por otro lado, los, la, los resultados científicos no cambian tanto. Lo que tiene quizás un poco más de, de movilidad pueden ser las negociaciones internacionales, pero hasta ahora igual, las negociaciones internacionales han ido más lento que lo del conocimiento, porque nosotros, eh, el Acuerdo de París se podía haber plasmado antes, y se hubiera, sido, se, se hubiera eh, seguido fehacientemente los resultados científicos, ¿no? Tal cual. Eh, Vos me oís ahí, ¿no, Carolina? Sí, sí, ah, perfecto. perfecto. Eh, Acá hacen una pregunta, a ver si leo a quien hizo la pregunta. Eh, María Sol pregunta, eh, ¿qué relación hay entre el, la fuerza del reciente huracán Irma con el cambio climático? Eh, para tener huracanes, como para tener un huracán es un ciclón intenso. ¿Un ciclón qué es? Es un centro de baja presión centros de bajas presiones, eh, de alta o baja presión, la atmósfera es capaz de generarlos en ausencia de forzantes externos. El único que necesita, como dije antes, es la energía de la radiación solar entrante. Para que se den una idea, los ciclones y anticiclones, si uno mira un río, por ejemplo, el río se parece a lo que pasa en la atmósfera. Uno ve un curso de agua y adentro tiene como torbellinos. Bueno, los ciclones y anticiclones son esos torbellinos que naturalmente genera la atmósfera. Entonces, eh, Irma... Eh, no fue generado por el cambio climático, sino por la variabilidad natural del clima. Pero, ¿cuál, ¿qué es la relación de IRMA y el cambio climático? Es que el cambio climático, como mencioné antes, al inicio de todo, está cambiando las condiciones medias en las cuales estos fenómenos se están dando. Eh, en el caso de los huracanes, un ingrediente adicional, eh, porque un ciclón pasa huracán? huracán, eh, generalmente, uno de los eh, eh, ingredientes importantes es la temperatura de superficie del mar. Por eso se da en el mar Caribe, porque la temperatura naturalmente ahí está más arriba de los 28 grados. El calentamiento global le ha dado una tendencia a esa temperatura de superficie del mar. Ahora son es más caliente esta temperatura que lo que era antes. Eh, es, eh, en este caso en particular, eh, buena parte del, del Caribe está en la temperatura arriba de los 30 grados, la temperatura de superficie del agua, en grandes extensiones. Entonces, lo que está contribuyendo al el cambio climático es a que si hay una posibilidad de que, tenga, de que ocurra un huracán, la chance de que sea intenso es más alta que antes. Claro. Eh, ahí te... te... Te leo otra pregunta. Eh, hay, eh, ¿Por qué el calentamiento global no afecta a todos los países por igual? Eh, ¿El aumento de la temperatura varía según las emisiones antropogénicas propias de cada región o cómo se distribuye? Y la, para la respuesta tiene dos... Eh, le voy a dividir en dos la respuesta, eso quise decir. Por un lado es, las emisiones que se hacen en algún lugar, eh, eh, al cabo de semanas, meses, años, se redistribuyen totalmente en el globo, ¿por qué? Porque la atmósfera es muy dinámica, la atmósfera no está quieta, la, eh, la atmósfera se mueve, las masas de aire se mueven horizontalmente y verticalmente, entonces son capaces de redistribuir la temperatura, eh, y también, en particular, los gases pero eh, el, el, el hecho de que los cambios de la temperatura, también como las otras propiedades de la atmósfera, son distintos de una región a la otra, es por, lo, por la variabilidad interna de la atmósfera. En cada lugar, el clima de cada lugar está caracterizado por una determinada eh, condiciones de viento, de humedad, eh, de presión, eh, y entonces el calentamiento global está... Por, eh, afectando la circulación global del planeta y que va a tener consecuencias a escala regional. Eh, después, ¿por qué en una región es más caliente que otra? Puedo, podría llegar a explicarlo, pero no, no me va a dar el tiempo para explicar en cada lugar. Pero eso es, es la, eh, lo que vivimos en cada lugar es la combinación de la variabilidad climática natural más el calentamiento global. Y es por eso que eh, tiene esa distribución. No te escucho. Damián, ahí, tenés la... Ahora, el, ahora sí, Ahí, ahora sí. Eh, ahí está, sí. estamos con Fermín. No sé si Fermín nos escucha. ¿Sí ¿Me escuchan? Sí, eh, ¿querés tomar la posta con las preguntas? Dale, si no se corta, seguimos. Sí. Dale, eh, se escucha bajito, si podés hablar fuerte. Dale, esperamos un segundo. A ver que pongo el, el micrófono. Ahí se escucha mejor. Más o menos, pero seguí, seguí adelante. Dale, perfecto. Bueno, que seguimos con las preguntas. Eh, Carolina, te pregunta David Gómez, ¿por qué es tan lenta la toma de conciencia con respecto al cambio climático, tanto de parte del público general, como de tomadores de decisiones? Eh, bueno, eso justamente también se evalúa en los informes del IPCC, Digamos, en general la parte física tenemos eh, como más prensa, ¿no? Porque somos lo que mostramos, el aumento del nivel del mar, el, eh, los cambios en los hielos, pero esos son unos capítulos tremendamente interesantes y que recomiendo en los próximos informes prestarles más atención. Eh, en particular, eh, tiene que ver, se estudia, cómo eh, uno toma decisiones, eh, eh, Es decir cómo se altera la toma de decisiones en un contexto de cambio climático. Como yo mostré antes, el riesgo eh, asociado al cambio climático es solo, la, la amenaza climática es una dimensión, en el fondo también se superpone con condiciones socioeconómicas, eh, de vulnerabilidad y exposición, y ahí entran las otras eh, dimensiones que, por ejemplo, un determinado país puede experimentar. Eh, tiene que ver con cómo resuelve la pobreza, cómo eh, es su, eh, la estabilidad de sus gobiernos, eh, entonces, eh, podría, eh, cul problemas culturales, eh, eh, noten que uno de los países que no firmó el acuerdo es Siria, ¿Ah? Entonces, eso sería el caso más extremo de un país donde tiene unas otras urgencias adelante. Y la realidad es esa, eh, eh, se, se está estudiando mucho dónde, eh, se, se, se, qué prioridad se le da al cambio climático en el contexto de todos los otros problemas que tiene que resolver un, un país, una región, una ciudad, ¿no? Claro. Eh, Fermín, ¿tenés una pregunta por ahí? Para compartir. ¿Estás con nosotros, Fermín? Si hay más políticas, no es problema, vos me la decís, si yo la puedo contestar, la contesto, y si no, este. Hay, ¿qué va a pasar? hay varias. Estoy, ¿Me, me escuchabas también? Ah, te escucho. Ver, Perfecto. Hay una pregunta, eh, Carolina, quizás un toque más política, eh, pero la idea un poco apunta un poco a las negociaciones de Naciones Unidas en términos de cambio climático, en el sentido de tenemos el Acuerdo de París, pero eh, ¿por qué se tarda tanto en las negociaciones? Eh, Lucas pregunta un poco por qué es un proceso tan largo y por qué lleva tanto tiempo llevando un acuerdo. Él apunta un poco que se tienden a perder años en ese sentido y el cambio climático está pasando ahora. Eh, sí, es, es, es, es una realidad y tiene que ver con lo que yo decía antes. Eh, en qué lugar de prioridad ponen los países este tema... Eh, las negociaciones son, eh, para alguien que no está en la negociación, o que yo como científica la, el, las encuentro totalmente frustrantes, el nivel de, la velocidad de progreso de las mismas, ¿no? Se dio mucha eh, importancia la, al acuerdo de París y yo misma también lo considero así, porque fue una bisagra. Al menos eh, eh, en ese acuerdo, voluntariamente, la mayoría de los países eh, se comprometió a acciones de mitigación. Pero hay que tener en cuenta que esa convención se reúne todos los años, y todos los años van lentamente, entiendo que, eh, no sé si los dos, o por lo menos Fermín va a ir, y seguro que tiene más cancha que yo, en escuchar eso, van lentamente avanzando. Pero también hay algo, porque también le pasa, la, eh, tomemos el caso de Mi País o, o de cualquiera de los otros, nos comprometemos a algo, hay que llevarlo a la práctica, el reducir las emisiones significa cambiar sustancialmente, eh, quizás, es nuestra forma de vida, nuestra forma de consumo, nuestra forma de vivir, y esos cambios no se pueden dar de un día para el otro, eh, ya que este, no podemos dejar, vamos a hacer un ejemplo, a la gente sin transporte, sin comida, sin vivienda, sin energía, eh, eso, eh, y, y, y eh, en el marco también, que también hay que tener en cuenta de un mundo, principalmente, donde eh, con un modelo económico capitalista de mercado, donde las, las empresas privadas tienen un papel importante, porque a la larga terminan también siendo un actor en, en, este, en estos cambios. Entonces, los, los cambios son tan profundos que este, eh, no se puede, resulta como entendible, aunque frustrante, que demoren tanto. Otra pregunta eh, apunta también un poco al tema Trump. ¿Cómo, ¿Cómo ves que quedan paradas digamos, las negociaciones del cambio climático a partir de este cambio radical de postura de Estados Unidos? Eh, y también quizás agrego yo que me parece interesante linkearlo en términos de financiamiento para organismos justamente como el IPCC, digamos, siendo Estados Unidos, un, un, teniendo, habiendo tenido un papel importante en términos de financiamiento para este tipo de procesos. Sí, eh, la respuesta justamente, yo, igual iba, también iba a tocar esa, esa dimensión, eh, en relación a el retiro, o por lo menos vamos a decir, eh, hay, hay partes formales que no, tienen la, no, no vale la pena eh, discutir, pero está claro que si no eh, eh, la propuesta de reducción de, de, de emisiones de Obama... Eh, esa propuesta eh, estaba construida, vamos a decir, era, o era la suma de contribuciones de reducción de emisiones de distinto tipo en Estados Unidos. Se habló bastante sobre esto, y hay bastante eh, literatura, vamos a decir, en, disponible, donde se muestra que esencialmente esa reducción, un tercio, más o menos ya lo había cumplido, eh, ya se venía cumpliendo con las acciones eh, que eh, el gobierno de Obama había tomado, y cambios ya se habían hecho, y esto ya, ya está. Otro tercio tiene que ver con acciones que toman ciudades o estados de Estados Unidos, de, de una manera, porque ser un país federal, de una manera bastante independiente. Hay que tener en cuenta que la, el, el poder económico de estados, eh, creo que la suma era, el poder económico de del estado de California y de Nueva York, eh, combinado, es la cuarta potencia mundial. Entonces, y esos dos estados tienen eh, planes de mitigación con respecto al cambio climático muy agresivos. Entonces ese tercio, y que después de la acción que, de Trump, eh, eh, en ambos estados, eh, de, anunciaron que le, iban a reforzar sus acciones de mitigación. Entonces queda esencialmente un tercio, que la realidad es que Obama tampoco había quedado, eh, si bien se había comprometido, no quedaba claro cómo lo iba a alcanzar. Entonces... Conclusión, en los primeros años las, la, la, la reducción de emisiones de Estados Unidos está, eh, se, se, se va a cumplir a pesar de lo que diga Trump. Queda la duda hacia el final, de, eh, porque eh, como digo, quedaba abierto. Y quizás con algunas de las acciones eh, que tiene que ver con. Eh, había planes para, para eh, producción de energía por combustibles fósiles limpios y demás, que bueno, eso está está todavía en veremos. Entonces, por un lado eso se relativiza, eh, pero eh, vos tenés razón, Fermín, que nosotros, nuestra preocupación más grande es la falta de apoyo, el eh, retiro de apoyo de Estados Unidos a, este, las, eh, por un lado, las, las, las acciones científicas, el Fondo Verde, eh, Estados Unidos son unos grandes contribuyentes, y esto eh, ya en el 2018 ya, eh, ya, ya se va a empezar a notar. Entonces, este, no, por lo menos dentro del IPCC, que ya pueden ver en las divulgaciones de los que nos reunimos la semana pasada, se está discutiendo este, la diversificación de las fuentes de, de financiamiento, ¿no? Para minimizar esto. Perfecto. Eh, hacemos una más. Eh, Damián, la pregunta de Carolina sobre la salud, ¿ya la hiciste? No. No, no, perfecto, me parece interesante, así que la, la retomo. Eh, Carolina pregunta, ¿cuáles son las últimas novedades que el IPCC ha identificado en relación con el impacto del cambio climático sobre la salud? Y te pregunta también, ¿qué fuentes recomendás utilizar para consultar sobre información en relación a cambio climático y salud? Carolina trabaja justamente con esos temas. Eh, eh, Carolina me imagino que es otra Carolina, ¿no? No soy yo. Este... <risa> Eh, el, el, informe de, el, el informe de Grupo 2, que se eh, aprobó creo que en 2014 2015, está disponible en la página del IPCC, tiene el capítulo dedicado a Cambio Climático y Salud. El cambio, el cambio Climático y Salud tiene muchas dimensiones, como yo dije, no es mi tema, pero eh, yo recomendaría comenzar a, a, a, a leer ese capítulo en el Grupo de Trabajo 2, este, y además, eh, la Organización eh, Mundial de la Salud ha, ha realizado sus propios informes. Hay, eh, Como literatura, uno pone en cambio climático de salud, van a salir un montón de informes, pero yo recomendaría eh, tomar como punto de partida el informe del IPCC, el último de este 2014-2015, en, en, el, en el informe que vamos a, a terminar el año que viene, del, del impacto del 1.5. Eh, eh, que está haciendo el IPCC, también va, va a abordar el, el, el tema salud. Y definitivamente en el, en el que va a seguir en el, en el, el grupo de trabajo 2 que se va a hacer en este ciclo. No quiero empezar a detallar los impactos en la salud porque son de lo más diverso, depende de la región, ¿no? Pero está claro que al cambiar, al alterarse las condiciones de temperatura y lluvia, todas las enfermedades que tienen que ver con una dimensión ambiental eh, están, están impactadas, ¿no? Lógico, lógico, perfecto. Eh, bueno, creo que te sacamos suficiente tiempo, Caro. No. Eh, le dejo a Damián ahora el, el cierre formal. Eh, te agradezco infinitamente el tiempo eh, por haber participado, así que tenés una agenda súper, súper cagada. Eh, sí, gente que te invita como nosotros, así que te agradecemos infinitamente haberte sumado. Eh, fue De mi lado, imagino que también, igual que todos los participantes, fue súper interesante escucharte. Eh, Síganla en Twitter a, a, a Caro, que siempre postea cosas cosas buenas. Y, y bueno, le dejo a Damián oficialmente el cierre y te agradezco nuevamente. Bueno, eh, la verdad que muchas gracias también, porque para mí, eh, eh, aprovecho antes de que Damián hable, eh, para mí es un placer este interactuar con, con periodistas, eh, yo a ustedes dos los conozco bien y, y nosotros para comunicar necesitamos que se comunique y se comunique bien seriamente, de una manera clara, pero sobre todo el aspecto riguroso y, y, y que porque se habla mucho y se dicen cosas que no son ciertas o no son precisas y eso eh, empasta más todo este proceso de transformación que tenemos que vivir como sociedad. Así que por eso les agradezco a, a todos los periodistas que se preocupan por este tema y por hacerlo de una manera seria y rigurosa, ¿no? Como ustedes. Bueno, muchísimas gracias, reitero las gracias que dijo Fermín en nombre de Claves 21 y, en, y propia también. Eh, muchas gracias a todos los que eh, ya llevan una hora 20 ahí participando activamente y, y, y, y están agradeciéndote, Carolina, la exposición. Eh, Joana Cifuente dice excelente. Eh, Lucas, gracias por tu respuesta. Eh, Magdalena, gracias Carolina, Elena, muy interesante, Alejandra, muchas gracias, Facundo Flori, gracias, mucha información, muy interesante, David Gómez, muchas gracias, doctora Vera, y así, Graciela Ramírez, buenísima ilustración, o sea, el, el público quedó súper contento con tu exposición y agradecido, Matías, dice, eh, Matías Chamorro, excelente y muy clara, eh, Sandy, muchas gracias, así que, te llevamos muchísimas gracias de parte de nosotros y de todos los participantes. Eh, yo voy a hacer el cierre, esto como dije al principio fue una actividad eh, como parte de un marco de promover el periodismo ambiental y en específico promover un periodismo eh, sobre el cambio climático con eh, información clave de, de actores que están en lo más alto de, de la ciencia del cambio climático, como es el caso... de ...de Carolina Vera, y en los siguientes webinarios con eh, gente que está en lo más alto de las negociaciones sobre el cambio climático... ...gente que está en la comunicación del cambio climático para compartir sus experiencias, así que sigamos en contacto. Eh, también paso el anuncio, recuerden a todos los periodistas que tenemos todavía abierto el premio de periodismo ambiental... ...algo que ya hicimos cinco veces y que premia eh, el mejor trabajo de periodismo ambiental en la región... Seguimos con los cursos de prima mental, los cursos de cambio climático, que hasta ahora siempre fueron gratuitos y sigue, seguirán siendo gratuitos muchos de ellos. Eh, gracias de nuevo a Carolina, gracias a todos los que estuvieron ahí. Saludos Fermín eh, del otro lado del océano y muchísimas gracias seguimos en contacto. Bueno, gracias Caro. Y chao. Gracias Damián, estamos en contacto. Saludos a Bueno, todos los que participaron. muchas gracias. Chau, Pero, chao, chao. Gracias. Un gusto, chao chao.